De la Así de la mañana, me viste yo ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, sí. Ah, yo me escucho bien, hola, hola, probando Un gusto tres, sí, ok, para <ríe> Estoy feliz, Alex, me emociona muchísimo <ríe> Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya, me marca Gracias Sí. Ahora sí ya va a llover, Gabriel <risa> Espérame, déjame activar esta madre. para salir de aquí. Dale, dale. ¿Qué? ¿Qué? Esta madre, esto está la madre, estos pendejos. ¿Qué? un micro. El micro. Ah, pues es que no está prendido, solo que sea por eso. Ahí está. No link, no link, no link. Ya lo aprendí. ¿No? Pero dice no link. Ya está. Ya está perdido, ¿Qué la máscara la voz y la personalidad. No es cierto, yo no traigo máscara, única. Esta es mi pinche jeta de mí. Así tengo ¡Te yo la cara. Ah, espégame, pinche idiota. Mames. ¿No tienes a alguien que sí haga buen trabajo? Yo tengo puro imbécil un pobre imbécil. ¿Cuánto Imméciles. llevas con estos? Los acabo de conocer <coughs> hace como una hora. ¡Ay, que te los trajiste! ¡Señoras y señores! ¡Sí! ¡Ya la vieron! ¡Mónica Huerta al volante con el escorpión dorado! ¡Ay, perdiste la vida! <risa> ¡Ay, cabrón! Ya, ya, ya estamos grabando. Esto está muy en putiza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Probando. 1, 2, 3, 8. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo Ay perrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tú me dices... Grabando sí, grabando video pues Es que tú me dijiste, güey, que, que tienes un compromiso Duro, duro, duro, gracias A las 3, ¿no? Sí, a las 3 Aquí puedes dar vueltas por todos lados ¿Es cierto que por aquí eh, hasta los pinches perros traen cuchillo? Es verdad, es verdad ¿Tú, es ¿tú traes cuchillos? Yo no traigo cuchillos, no manejo, te vengo manejando lo que es la tijera La tijera o, Pero todos manejan un instrumento punzocortante Ah, qué bueno es y, de... y aparte tú ya tienes un look acá de pandillero que la gente te da la vuelta, ¿no? Sí, de verdad me ven de frente y prefieren dar la vuelta a la escuadra que seguir de frente Entonces Vaya <risa> <risa> <risa> Bautista, volando con el escorpión dorado re ta ta ta ta ta ta ta ta ¿Me regalas uno? Cinco, seis, siete, ocho Andeando cuatro, ¿Tan ¿tan? Orega me le ganas con todo, 2 4 6 8 10 14 16 28, 30. Está mamando esa puta boca, qué se lo carga la verga. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel de? Dice, "Te idioma manejas." ¿Dónde quieres adelantar alternal? Como español. No, no, no, o sea, te conozco. ¿Y qué te era? ¿Like una chat? Digo, tampoco hay que, tampoco hay que irnos con puro verga pitos mis huevos azules, ¿no? No, digo, para saber nada más el, el nivel de... Sí, lo del ácido. Sí, porque luego, la verdad es que no le sé muy bien a lo de las redes. Pero luego, para, para poder monetizar, no, no, no, peño este, peño. no mi Alex. Sí, sí. Creo señor. que le bajan un poco al Tú tono o alguna pendejada. ¡Tómate no, otra copa, no, de... ¿sí? ¿Ah? <ríe> Quítate el cubrebocas, pinche viejito. ¡Quítatelo! a verga! ¿Estamos todos? Vamos, no, Ay, vas a llorar. Para que circule el pinche COVID. Ah, eso está chingón, sí. Ahí está. Sí, sí, eso está verga. ¡Hola, hijos de su puta madre! ¡Ey! ¡Señor, cómo está usted! Ah, o sea, la plática es en <risa> francés. ¡A huevo! Eso está ¡Tierra de chistes al volante con el escorpión dorado! Ya listo el foro. Listo. Foro ambulante. Hola, tienes tienes aguitas y gustas gracias a ver mira te dio un cafecito mejor <risa> ahorita pasamos por un café este, a ver parece que ahí está ahí está lo sí, que está no sí pasa. ¿listo? yo aquí guardo mi <risa> entonces vamos a hacerse engoloteado por las calles de México? <risa> ¿te gusta la Ciudad de México? Fíjate que siempre he vivido aquí, pero me gusta más Mérida. ¿Sí? ¿Por? Por tranquilo, yo creo. Siento como que se puso más de moda últimamente, ¿no? ¿Quién? Como Mérida, como que siento que Mérida. la gente... Mérida, ah, porque es que es... Es el... La ciudad más tranquila que hay ahorita. Sí. Pues la que puedes caminar y... O sea, vives allá de repente. Tú pasas un tiempo Sí, tengo ahí, una casa ya, que tu casa. Okay, Muchas gracias. Grabando audio, grabando video, marca, por favor. Pero no me o a sea, no me digas que es mi casa porque me voy a ir a tu casa. ¿eh? No, no, O sea, a mí no me dicen dos veces. No Bueno, o sea, nada más te dije, es no, nomás... tu casa por educación. No, ¡Ah, sí! A mí no me vengas con, con educaciones. A mí, a mí me cumples y vamos a hacer una pinche pedota ahí. Ay, dios cumbia dios colombiana dios. y todo el pedo ay dios mío, salte bien <risa> yo Mira. ni bebo, ¿Qué vamos a hacer tú te emborraches y yo me río exactamente, por lo menos te la vas a pasar a toda madre <risa> <risa> señoras y señores, ya lo vieron! Margarita, la diosa de la cumbia, el volante <risa> con el escorpión dorado <risa> no Qué nervioso es la cámara tan ay, de voy. cerca No, me puedo estar tan cerca me van a ver todo el Sí, coro. yo también ah, pienso no. lo mismo a ver, Qué oso no, pero tiene, gracias. está wide. Entonces no, no, no creen que la, tengan, la tienen así. Ok. Ay, gracias. Muchas, muchas gracias. A ver, esta cámara se ve, sí, se ve en la calle ahorita. Ah, muy bien. Se ve en el piso de la calle. ¿Quieres saber? ¿La puedo poner No, aquí? señor. ¿Sí? ¿Pero una vez has chocado grabando esto? No, <risa> pero han chocado viéndolos. Ah, no manches. Sí, ¿En serio? No manches. Este, con Bert íbamos, vean el de ver y vas así una familia y de repente boom se suben a, a como el la muro de contención no o sea, se rayaron así todo ¿Qué van en esa cadioneja irresponsables irresponsables ¿Qué pedo, cuántos llevas ahí pendejo te va con no mames pendejo te va no mames! chocó chocó el pendejo a ver vamos a ver su pendejada Ven a ver tu pendejada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 400 Ya me estoy poniendo nerviosa No, no te pongas mal. nerviosa, ahorita te doy un desestresón. <risa> no me voy no. a vomitar ¿Puedes hablar tantito? Hola, hola ¿cómo están? Sí, hola ¿Cómo okay. están? <risa> Ari, ¿me puedes hablar? Hola, mi nombre es Abril Garza, tengo 23 años, nací en Monterrey, Nuevo León. Está haciendo casting. ¿Y mis medidas son? Mis medidas son... ¿Y luego ahorita van a manejar hacia donde sea? Sí, de aquí a México, ¿está bien? Sí, pero en pasaportes... No, no, Podemos pasar a Six Flags de una vez. Dale. A ver, ¿alguien amor. tiene agüita porque se me atravesó un pinche pelo y lo estoy sintiendo aquí? <risa> A ver, pues yo tengo esta nueva. ¡Se nos muere! Puto, la nueva. Bueno, A ver, me... Gracias, gracias. Qué ¿Cuál bastado. es la mejor técnica para <ríe> quitarse el pelo de aquí? <ríe> ¿Cómo? <ríe> <ríe> ¡Sácalo! Amayari Streamers Gameplays al volante. No te cambio ninguna voz, así yo la tengo. ¿Cómo no se te va el pedo, güey? ¡A huevo! Aparte vamos a chocar ahorita con la pinche luz de frente Pero si sí choco no hay pedo, ¿no? No ¿Sí tienes más delanteros ¿no? en el América o no? Hay dos más Ah, bueno, pues le sobran todo sí. Para que se mueran otros dos no hay Para que te lo subas, pedo. ¿no? Aquí ¡A huevo! ¡Arribate <risa> ¡El del albulante con el escorpión dorado! Vamos a darle A darle a, a, a ver qué sale, güey Sí, pero estuvo bueno, eh, O sea, como que nadie ahora se calentó. Yo creo que ha de haber dicho alguna mamá este güey que se la traía ya guardada, güey. Vamos. ¿Te puedes cenar, escorpión, por acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oye, güey, ¿no te lastimas? ¿No te lastimas? A veces sí, cabrón. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Me regalas probable? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ey, el de Belinda. <risa> <risa> todo cagado, ¿no? Todo rico, eh. ¿Eh? Qué buen pedo. Sí, güey. se portó de huevos. ¿Y cómo los contactas, güey? Así igual. Sí, o sea, es, es muy variado, porque hay veces que me buscan ya directo. Por ejemplo, ah, ¿sí? ese, ese, de Belinda, fuimos, marca, fuimos a una madre que se llama Los Premios de la Radio a, a Dallas. ¿Y, y, y ahí estaba, entonces como que ya fue como más fácil porque había varios güey, va, varias eh, como celebridades ahí, cantantes. Y entonces ya los fueron como gestionando. Oye, ¿te quieres subir a aquel? Mira, sí, ahora sí. Sí, le sabes. Pues a huevo, que le sé, soy un pinche Dios, güey. <risa> no mames. Yo inventé esta tecnología antes de que te salieran tus primeros mocos, pendejo. <risa> ¡Vámonos, Richis! Ahora sí, ya valió madre. te gusta la velocidad de ¿ve? mi Exxon? A huevo que sí. A huevo que razón. sí. Si sí. chocamos, mal pedo, wey, no hay pedo, güey. No hay pedo. Nadie me reclama, güey. ¿Qué, ¿Qué te podría pasar? Nada, güey. Nada, güey. Dale, vamos a darle. ¡Ah, es <risa> con el escorpión dorado! ¿Te gusta <risa> el peluche o la escucha? Muchísimo. Regálame uno. ¡Ey! Esto Esto lo voy a guardar. Eso va a Por dar más que siempre. todos tus estudios. Sí, no manches. Este es un tesoro. Mucha gente lo quisiera. Obviamente. No lo me puedes clonar y tenerme ahí todo el día. Oye, sí es cierto, aquí tengo todo tu veneno. Ah, ¿Qué hacemos? Peluchina ah, de estuche, te amo, gracias. lo ah. ya, ya la pagué. Ahora <risa> sí. ¿Qué estaba me diciendo? Estábamos diciendo que tú y yo nos merecemos de hace mucho tiempo unos besotes. Sí, unos pinches besotes. Unos besotes. ¿Quién está en tu departamento ahorita? Solo mi perrita Kimba. ¡Ah, bueno. ¡Qué es este Ah, pues lo hacemos a un lado. Lo hacemos un ladito y cabemos tú y yo. ¡Ah, bueno. Y tengo. Empiernados. Empiernados. Y tengo lo que más, con lo que te dé cosquilla. ¡Ay, Dios. Toda Ya, si me está parando. Pero... <risa> ¡No me grabes, pendejo! ¡Ay, Dios! No cacharon! no cacharon en la pasión! ¡Tengo un pelo del pelo, no de la ¡Carte! ¡Oye, amo! ¡No manches! ¡Amé! ¡Muchas gracias! ¡Diversión total! ¡Qué joya hacer esto para vivir! <risa> ¡Qué maravilla! No, me regalaron la foto para el sombre? ¿Ah, claro. sí? ¿Quieres ahí, no? ¡Sí, señor! <risa> Gracias. Listo. ¡Qué padre! ¡Eres lo máximo! Gracias, amor. ¡Qué diversión! Tú gracias no a ti. Eres. Yo también quiero una foto antes de que sí, te.. Sí, obvio. Porque ya vi que eres un rockstar. <risa> <risa> Muy cabrón! <risa> qué padre. Gracias. gracias, gracias qué joya, ti. me lo pasé espectacular. <risa> Yo también. Oye el calor, qué onda. Fíjate que no tanto, sino la presión. Ah, ya. O sea, sí. te aprieta. Sí. Y no se puede de una talla que no apriete tanto. Es que esta justamente no tiene, no tiene broche ni tiene ah, cinta. Mejor. El, sí. Como un chupón. Híjole. Así se llama. Oye, felicidades. Muchas o sea, tienes gracias. un tesoro. No manches. Ve por el mundo entero, Ale. Muchas gracias. Te felicito mucho. Gracias, la pasen gracias. Muy bien. gracias. Yo también. Gracias, gracias. por compartir. Que quede Qué bueno padre. que lo armamos. Y me norteé, cabrón. No, pero te diste buena vuelta, eh. Me llevaste a lugares de que ni conocía, güey. Del fracaso. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Llevo como un año. Orale. Literal. Un añito y hace cinco meses me traje a mis jefes. Y ahorita ya se vino mi hermano. Hoy, güey, se está mudando literal. Wey. ¿Cuál, Daniel o Giancarlo? Luis Daniel. Giancarlo vive conmigo. Giancarlito vive conmigo. Y Luis Daniel ya está mudando con, con Clyde y con Brunito, y con su hijo. Qué chido, güey. Sí, güey, ya está toda la familia aquí en, en combo, güey. Está padre eso, güey. Sí. Está sí, Esa es una meta... O sea, güey, te, la neta he estado... He tenido metas como el pinche Auditor Nacional y todo, pero la meta personal de decir, güey, logré este pedo con mi familia y que estemos juntos y que estemos... Esta es una... Güey, cuando mi abuela entró a su casa, güey, y la manera en la que sonrió cuando entró a su parto nuevo, yo dije, nada, te pases de verga. Qué esto, chingón, Esto es lo que vale, güey, ¿sabes? Al final del día. Claro, Y güey. sí, sí se siente de huevos. Qué chingonería, güey. Nos despedimos con el peluche del estuche o qué pedo. huevo! Una, nuevo. dos, tres, peluche en el estuche. Listo, ¿ya apagó? Vientos, cabrón. Listo. Ahora hacemos mejor? la foto de thumbnail y listo. Sí, señor. Esa triste canción de amor. ¡Peluche en el estuche! Pero el real porque es mío no. Pero Ellos no tiene peluche Dejan que crezca Esa es la lección de Margarita <risa> Los de acá no ¿Qué? Por qué? A la mujer no nos sale Ah no, pero a los hombres sí Pero más abajo pues sí, sí Mira, si así está el caminito Imagínate cómo está, está el tesorito Chisto, <risa> corte Muchas qué gracia. chistoso eres, no contrario. Qué chistoso Ay, hombre ¿Dónde estarán estos parqueando? Están Sí. Ah, no voy a acabar Hablando. aquí. Hablando. No, no, aquí no, aquí no, aquí. Ni agua más. ¿Este, ¿Traes tus llaves? Sí, sí. A ver si lo metemos entonces. Ah, no, pero aquí, aquí ya están. Okay. Entonces, no, Alex y yo, aquí yo con segundo. Alejandro albureo. <ríe> Tremendo. Sí, un poco. No manches, sí, con esa chaqueta sí se ve bien calurosa. Sí, un poquito. Ay, me se todo el pelo aquí, a ver si no se escuchaba mi pelo. no o sea, no manches, todas, toda su producción y todo eso de las es cámaras. Es que, ¿te de... acuerdas que te dije, justo le estaba diciendo a Ari que la vez pasada se nos calentaban las cámaras cañón y se apagan? Por protección. Pero aquí en Monterrey, o sea, no, no nos había pasado en otro lugar, la vez pasada ya nos había sucedido, entonces bueno, ahora deberíamos ya más preparados, ¿no? Porque sabíamos que iba a pasar. qué raro. Qué raro que se calienten tanto. Abre, por favor. ¿Cómo estás? que si grabamos el TikTok. De primero que nada, esa mujer es mala. Ay, Ya, fue mía. Muchas gracias. Peluche en el estuche! ¡Ja, pero es con determinación. terminación. <risa> <risa> Listo. Perdón, señor. Listo. la foto para Sí, señor. Logramos pasar la pinche manifestación. No, me invente. De repente, el pinche güey me mandaba, no sé por dónde. Dije, no mames, no vamos a... La A no, veces es permanente, güey. Ahí está, pero para que. Sí, llegas, para que la banda. Y digas, no mames, A ver, wey, pero otra vez. Ya en Europa, ya me salieron los salí. chicos de pelos. Una, dos, tres. Oh. ¡Peluche oh. en el estuche! <ríe> ¡Putos! A ah, huevo. Sí, putle para ustedes. ¡A ah, huevo, mi <ríe> Listo, señor. Hermano. Qué placer, no, foto, no, ¿no? Muchas gracias. Ah, sí. ¿Cómo? ¿Cómo, güey? Fácil, Como si fuera ah. una foto. A huevo. Ahora como si fuéramos a chocar. Está pena con el balón, ¿no? ¿Con qué? Con el balón aquí en el... ¿Y cómo le hacemos? Bueno, güey? ¿Qué hacemos? Eh, como que a los dos se Sí. <risa> <risa> Ay, hermano. Chido. Qué placer, güey. Qué chingón. Muchas gracias, estuvo. carnal. No, de nada, ya sabes, ahí estamos. ¿Ya, ¿Ya Sí, Sí, señor. Ahí. Mucha suerte, cabrón. Hermano, muchas gracias. Ahí estamos en contacto.